¿Qué tal amigos, amigas, familias? Desconocemos en qué rincón de Wuhan en China se inició este brote pandémico del COVID-19 y quién ha continuado esto. Este asunto es muy complejo. Apoyemos a nuestras autoridades quedándonos en casa. Esta cuarentena, así como la crisis derivada, no tardará en acabarse ni en un siglo ni en un año. Esperemos que se acabe de inmediato y sin demora. Ojalá se acabe pronto este mal sueño. Fuerza paraguayas y paraguayas, que Dios les bendiga.